Bienvenidos a tu programa Ajay Urbano. Hoy estaremos hablando de Autos Tuning. Acompáñanos. Bueno, arrancamos hablando acerca de Autos Tuning y para ello yo quiero saludar aquí a mi bro Richard. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto, ¿qué tal? Bueno, por favor, inicialmente hablemos acerca de las categorías, la clasificación de lo que son los autos tuning. Por favor, coméntanos acerca de ello. Ya, bueno, vamos a ver en este caso tres eh, características interesantes uno que vienen a ser los autos tuning el que tiene modificaciones internas modificaciones externas luego vamos a ver eh, la categoría audio audio eh, interno externos también que puedan presentar y el cuarto de milla que tenemos esos son netamente de competencia dentro de estos también se subdividen se puede decir en categorías, por favor, en, en el tuning, pues va a ser un tuning básico luego tenemos un tuning medio y un tuning extremo, han debido ver también muchos autos que tienen modificaciones bastante llamativas, esos son los extremos, bueno el mío prácticamente está en el básico, ya pasando a un medio en modificaciones internas y modificaciones externas. Bueno, se puede decir que poco a poco está mejorando, verdad poco a poco estás aumentándole más características más elementos, así que por favor hablemos acerca de tu muchacho, ¿tiene algún nombre de rick repente? Rick. rick. ¿Por ah, qué Rick? Richard, Rick. Ah, buenísimo, ahí estamos con Richard y aquí estamos con Rick. Por favor, coméntanos acerca de las cosas que tú has implementado dentro de lo que es este auto. De repente tiene algo en específico, algo que inicialmente le has puesto, por favor. Ya. ¿Cuál fue lo primero? Es, es, eso es lo interesante del tuning, es una personalización eh, que tú lo vas realizando poco a poco. El diseño, bueno, parte de un pequeño bosquejo, primero dice, busquemos un auto al cual le vayamos haciendo modificaciones y eso es lo que hice, pues comprar el auto y primero a mano alzada, al Estilo como dicen de holly le vas metiendo modificaciones y es así que lo voy transformando y personalizando ¿Por qué? Porque cuando personalizas tu auto no lo ves en otro lado Exacto. no Exacto, yo puedo auto, ¿sí? considerar ah. que cada auto en el mundo tuning es totalmente diferente sí. Porque el dueño le pone la característica que le gusta Personal. y por supuesto todos pensamos igual Algunos se van a enfocar de repente en el color, otro en algunos artefactos ¿Qué fue lo principal que tú te enfocaste? Bueno, lo primero que vimos fuimos los, los spoilers. Los spoilers que son las, las salientes. Ah, Sean delanteros, los costados y atrás. Esos spoilers le, prácticamente hacen que amplíe un poco el auto. Bueno, estos son los spoilers delanteros. Todo un bloque prácticamente. Modificación siempre que vaya a haber en la llanta. Los spoilers hacia los costados o los, los zócalos, algunos le dicen. Luego vamos viendo que esta modificación también es... Eh, propia no tenían de hecho no la van a ver en ningún auto luego vemos los spoilers posteriores o traseros y vamos a ver más atrás que igual existen ya de hecho viene la cola no la cola con unas modificaciones aquí están las otras algunos dicen rompimientos otras dicen colas de tiburón la parte de la visera y adentro también va a tener modificaciones modificaciones en el volante en el color en las características, bueno, vamos a implementar un montón de cosas, tanto interno como externo, va cambiando el auto de lo que era, eso es lo interesante, y eso es lo bonito, lo interesante que vamos nosotros trabajando, ahora, hay más cosas que le vamos colocando, por ejemplo, en la parte delantera, aquí, Pueden ver, no los van a encontrar. Beso, le da mayor eh, soporte al spoiler. Más estabilidad. Sí, más estabilidad, porque no. en algún momento golpeas o empieza a temblar, entonces eso ya le da estabilidad. Buenísimo. Ahora, por favor, nuevamente, bueno, ahí, eh, ponte cómodo <risa> aquí en tu, en tu auto. Quisiera que me hables acerca... ¿Cómo fue que te llamó la atención esto de tunear el auto? Uh, hay algo que todas dicen y es bien interesante, ¿no? Eh, esta cara se podría decir cara porque vas implementando empieza claro. cuando eres niño claro. y son tus padres que te incentivan esto ¿en qué es? ahí ven esos famosos Hot Wheels los pequeños autos y vas vas pensando cómo quieres tener un auto y te incentiva más el tema de tener un auto propio que esté personalizado que esté a tu gusto y que no lo veas en ningún lado entonces eso es lo que nos llamó prácticamente a veces, desde niños ¿cómo estás hermano? ¿todo bien? ¿qué tal hermano? ¿todo bien? Bueno. Bueno, bueno, coméntame un poco más, ¿cómo has iniciado en el mundo del tour? Bueno, primero buenas tardes, eh, muchas gracias por la entrevista eh, Bueno, yo he iniciado desde, bueno, es mi primer, mi segundo auto eh, Lo estoy mexicano modificando más o menos ya casi, casi dos años eh, Es un Toyota Celica de la séptima genera, sexta generación eh, Está eh, listo para concursar tanto en audio como en tuning eh, lo que es en audio, es eh, audio eh, open intermedio y en tuning básico. Eh, bueno, las especificadas que le hice fue todos los faldones de los costados, eh, le, le potencié el motor, eh, tiene, tan, tiene toda la pala delantera que me hice traer, con los amortiguadores, eh, le hice pintar el capó, tiene los, los segundos spoilers eh, en los costados, tanto el normal como el, el segundo... Eh, lateral eh, Bueno, eh, yo lo llevo tuneando este auto más o menos un año. Eh, he estado eh, empezando desde el principio, eh, empezando de cero prácticamente porque el auto me lo compré y no tenía ni, un, ni una modificación. Entonces, esta pasión que es el tuning, ¿no? Que te, que te hace, te digo, es una pasión que tenemos. Nos hace, hace cambiar, modificar cada vez que podemos, siempre estamos modificando, cambiando cosas y, y eso es lo que nos, nos encanta. ¿no? Y quería preguntarte, eh, como bien decías, ¿cuál ha sido tu inspiración? ¿Cómo decidiste entrar al mundo del tune? ¿Cómo decidiste decir, quiero tunear Miao? Eh, bueno... Esta pasión a mí desde niño, ¿no? creo que me la inculcara más que toda mi familia porque tengo un tío también que participa en, en eventos. Yo lo veía desde niño, entonces me ha encantado. Desde mis 8 años yo quería tener mi auto. Ya a mis 18 ya pude tener, gracias a Dios, mi auto, tunear. Y eh, para mí es una razón de vivir el tune. Eh, la modificación, el audio, el tuning. Y desde niño siempre ya tuve esa no, noción de, de los autos. ¿no? Canta los autos. A ver, coméntame. No sé si le hayas puesto algún nombre a tu auto Tenga algún apodo, tal vez A ver, coméntame, ¿cómo lo llamas? Eh, yo le... Bueno, desde que le he comprado le he puesto Fran Fran se llama ¿Y por qué Fran? A ver, coméntame eh, Es como... tú Usted sabes que esto es, digamos Es como un hijo para mí Entonces... Eh, yo me llamo Franco, entonces de esa manera le puse Frank. Es, para, para mí es un hijo porque inviertes también como si tuvieras un hijo, ¿no? es una inversión también. Claro, y es un cariño y es un cuidado distinto claro. porque estamos viendo el auto. A ver, vamos a darle una botita. Como bien mencionabas, a ver, coméntame cómo le hiciste los cambios porque eso es también un volante distinto, ¿no? Claro, eh, ese es un volante que eh, lo modifiqué. Eh, tiene dos volantes, este es de exhibición y tiene un volante Ready que es eh, para hacer drift. Entonces, también le hice la modificación de todo el faldón delantero, eh, el portaplaca, eh, eh, todo lo que son los laterales, que son el, rocket, eh, el Tuning Rocket Bunny, que estoy, estoy iniciando otro tipo de Tuning aquí en Bolivia, que por ejemplo va a ser el primer Celica que va a tener ese tipo de Tuning, wow. que ya lo voy a hacer. Entonces, igual los faldones de los costados. Eh, me hice traer de Chile los Aros 18, que no hay mucho aquí en, en La Paz, que todos son 17. Y esas son, digamos, las principales características. Eh, también tengo un sistema de audio que... Eh, son todos Rockford, eh, es el poder americano, como le dicen. ¿no? Eh, los coaxiales eh, son Rockford, el amplificador es Rockford, los bajos son Rockford. Entonces, ese es eh, principalmente digamos, el sistema. Y quería aquí. que nos aclares un poco para las personas del Drift. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia del Drift? Bueno, el Drift, eh, muy practicado en Bolivia, no es, pero es cuando el auto, eh, con sé. freno de mano, hace un costado, hace los giros traseros. Ese es el Drift. Entonces, hay volantes especializados, los autos eh, que son tracciones traseras, eh, son los que hacen este tipo de eh, de, de maniobras. maniobras, ¿no? sí, exacto. Bueno, ya es momento de saludar a Dani. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, brother. Gusto? Todo bien. ¿Todo bien? Buenísimo, por favor háganos acerca de este tu muchacho, ¿en qué categoría es que ha participado? ¿A cuál pertenece? Estoy en la categoría de auto tuning, de las modificaciones que tengo, los parachoques modificados, aros modificados, todo, todo modificado hasta la movilidad. ¿Hace cuánto tiempo es que tú compites en esa categoría? Un año, estoy un año un acá, año. sí un año, estoy y he competido cuatro veces, he salido segundo lugar, primer lugar y en otras que también no, no he podido ganar, pero estoy en eso, entonces cuando más... Veo la competencia, entonces voy mejorando también. Claro, poco claro. a poco es que vas avanzando, vas progresando. Uh -huh. Ahora, por favor, háblanos acerca de hace cuánto tiempo es que tú tienes este auto. Eh, conmigo está dos años, es el patrimonio de mis papás. Me lo han dejado a mí, entonces yo he empezado de cero. Cero, entonces lo he empezado a modificar, modificando de a poco. Qué historia interesante sí, de patrimonio, a poco. poco a poco él lo va modificando. Mm -hmm. ¿Podrías hablarnos también acerca de repente el precio que implica la modificación? No te pedimos una cantidad exacta porque de repente tú no la sabes, mm -hmm. pero sí un aproximado para las personas que quieren modificar también su auto. Calculo unos dos mil dólares. Dos mil dólares. Dos mil dólares. Es una inversión, ¿verdad? Muchas personas tienen al bebé humano, tienen al bebé de cuatro patas, pero tú tienes de cuatro llantas porque tienes el auto, ¿verdad? Claro, claro. un poco acerca del cariño que le tienes a este auto. Uh, tremendo. Todo, todo, todo el dinero que consigo lo meto acá nomás. Pues a veces mi mamá me dice, cómprate una polera, pero... No, mejor, mejor para tu auto. Claro, sí, mejor eso, digamos. Un foco LED, no sé, cosas. Así que me aparecen, lo compro directo y lo coloco. Claro. Directo. Y este es un minibús familiar, ¿verdad? Minivan, sí. Minivan. Minivan. ¿De repente también lo utilizas para trabajar o es simplemente para tu comodidad? No, para solo tu... para nosotros, sí. solo para la familia. Pues está todo modificado. Solo tiene 8, para 8 personas. Ah, para claro. Para, personas. para mayor comodidad, uh -huh. por supuesto. Para viajes. Mexicanos. Sí. ¿Cómo estás, Brian? Un gusto. Un gustazo. A ver, coméntame un poco más de cuarto de mi, que es tu categoría. Un cuarto de milla, un cuarto de milla más o menos se refiere a carreras, correr, el drift y esas cosas. A ver, coméntame cómo te ha llamado la atención y cuánto tiempo estás en el auto. Eh, ahorita me llama la atención los motores. Me encanta cuando corren, cuando rugen incluso. Me encanta la velocidad y eso. Me comentaste que en el auto tuning hay varias eh, diferentes, ¿no? Para correr y como el drift. ¿Cuál es sí. tu especialidad? Mi especialidad ahorita es un cuarto de milla, carreras nomás. Drift es diferente, a, es, mmm, como se puede decir, son más curvas. Entonces ya has concursado en un cuarto de milla. ¿Y cómo son sí. las... Eh, ¿Cómo ha sido esa sensación de concursar y tal vez de repente una experiencia negativa? Si has sabido de algún accidente fuerte o hayas escuchado porque en los correros debe pasar esas situaciones, ¿no? Sí, bueno la experiencia de correr es muy interesante, os recomiendo porque correr a todos nos encanta la adrenalina y esas cosas y una experiencia negativa mmm, simplemente caiga, eh, que pueda fallar el motor nada más lo único que puede ser, que hasta ahorita no, también siempre hay que correr con precaución, todo eso. La precaución, eso te sí. iba a preguntar, ¿cómo son las medidas de seguridad en estas carreras de cuarto de milla? Ah, las medidas, siempre verificar el motor que esté en buenas condiciones, cinturón de seguridad, tanto para el piloto y copiloto, solo eso más y las llantas, ¿alguna referencia o tal vez el camino? Porque hay muchas veces que el camino no ayuda o tal vez el clima, ¿no? Eh, sí, eso también. Las, las llantas generalmente para carreras siempre se las okay. utilizan, las más gruesas, como puedes ver acá. Siempre, estas agarran mejor el asfalto. Sí, como puedes ver, este es el motor, así. A ver, cuéntame Esto es un poco turbo. Las, las características. ¿Cuál es el turbo? Es turbo? El turbo es este. El nitro, ¿no? Sí, el, el auto nitro, nitro. Exacto. Cada vez que aceleras fuerte, te da un empujón más. Sí. Y como el empujón, eh, ¿cuánto te acelera eh, lo que vendría a ser el nitro? Se mm, como unos 5 o 10 segundos más. Más de lo normal de un auto. Entonces, estamos viendo las cualidades también algún... ¿Algún adicional que tenga tu auto para, la, eh, para correr? No, solamente es esta, aparte puede ser otro el Nitro, pero ahorita no lo tengo el Nitro aquí. Bueno, y ahora quiero saludar a Dylan. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas Bueno, por favor, háblanos acerca de tu auto. ¿Cuál es la marca, por ejemplo? Eh, brother, es, un, es de marca Ford, es un Mustang. Eh, yo un B6, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te gustaría saber? Digamos? Por favor, coméntanos acerca de la categoría a la cual pertenece dentro de lo que son los autos tuning. Mm, ahora mismo estoy justamente en audio tuning. Voy a empezar digamos, a hacer modificaciones para poder competir, competir en un cuarto de milla. ¿Qué modificaciones te gustaría poner en, el, en eh, tu auto? Estaba pensando en ponerle un supercargador. Ya. De momento empezar con eso y a ir de a poco a poco. Claro, sí, algo que sí. hay que destacar de esta clase de marcas de autos son su motor, ¿verdad? Que es muy grande. Eh, bueno, contarte que tiene, tiene un motor V6 de 4 mil y aparte algo de que son muy poco comunes que lleven la caja mecánica este tipo de motores y el auto. Y eso pues si quieres te podemos usar el... Por favor, de repente para aquellas personas que bueno pues les gustó el auto, para que puedan también observar lo que es el motor... sucio pero no te preocupes lo importante es que se pueda apreciar y que no sabes también acerca de las características que ya has mencionado anteriormente El, lo más importante que es un b6 es un motor en b no es un motor lineal y eso es la causa de las cuatro nubes de repente tú ah, quieres participar en alguna carrera cuarto de de animarías o no sí sí por eso es la idea después del tuning que le hemos hecho al auto porque le hemos hecho muchas cositas que le claro. hemos sacado los escapes a los lados y todo eso eh, el propósito es ahora un cuarto de milla Como por ejemplo faltan también los estabilizadores Y varias cosas por ahí Ahora por favor recorramos el auto también Para poder eh, ah. apreciar diferentes accesorios Que has podido implementar sí. ¿Qué nos puedes ejemplo, comentar? Eh, las llantas son súper anchas Que llevan un aro 18 Generalmente todos llevan un aro una, un poco más delgadas. Nos dirigimos a una brevísima pausa, Katsu, pero tenemos más. Por supuesto, Coco, más adelante estaremos visitando un garaje donde vamos a conocer muchos más autos tuning. Ya volvemos. Bueno, y ahora nos encontramos con Mauricio. Hermano, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, inicialmente, por favor, háblanos acerca de las categorías de tuning que existen. Claro que sí, las tres categorías normalmente que se califican en La Paz es eh, cuarto de milla, audio y tuning, más que todo. ¿Puedes hablar ¿no? acerca de las características que tienen estos tres tipos? Claro que sí, eh, cuarto, cuarto de milla más que todo se hace en el tema de correr. ¿no? El motor eh, se utiliza vehículos específicamente para correr, como el Subaru, el Mitsubishi, el eh, Puede ser modificaciones al motor para un Suzuki, un Celica, a una misma Hilux, ¿no? En el tema de tuning es eh, del auto estético y natural que lo ves, puedes modificarle piezas originales o tal vez piezas chinas a la vez, ¿no? Para que se vea único. Pero ahora por favor hablemos acerca de lo que es, un muchacho no así por favor de las características de lo que lo has tuneado por ejemplo qué tú le has puesto ah claro que sí eh, primeramente el auto se llama Pantera, Pantera más conocido como el depredador ya ahorita les digo por qué el auto ha sido sacado de Toyota en el año 2016 eh, ha sido un auto totalmente de casa yo lo he modificado de pie a cabeza tanto en audio en tanto en audio y tuning no podríamos ver en el tema de faroles yo le he modificado totalmente lo hice traer desde Chile. En esos, eh, estos, estos faroles todavía no existían acá, ¿no? Fueron los primeros. La máscara la hice traer de Santa Cruz. El mataburro, que es de eh, fierro reforzado, lo hice traer igual de Santa Cruz. Y bueno, la placa es un, eh, es un obsequio de un amigo de Panamá que me lo mandó allá, de allá, ¿no? Perfecto. Ahora, por favor, háblanos acerca del nombre, ¿por qué? Bueno, en primera Pantera por el tema de tuning, ¿no? Eh, tiene, un, tiene un diseño más, más que todo en el tema de rojo con negro, como se podría ver en una Pantera, ¿no? Y en el tema de Depredador viene en el tema de audio. El Depredador oficialmente es el campeón nacional en audio, categoría Street A, con una marcación de 145.8 decibeles. Solamente marcando con medios, ojo Bueno, ahora te voy a explicar un poco de, del gordito cuadrado Que es las modificaciones que lleva adentro Primeramente estamos llevando una perilla de cambio de fibra de carbono eh, En el tema de tuning También algo esencial en el tema de tuning y vale varios puntos Es el tema de asientos butaca En este caso yo le puse unos asientos de butaca de un auto deportivo, Al igual que sus... Cinturones de seguridad de cuatro puntas. En general, este es de cinco puntas, ¿no? Y como podrían ver, allá atrás mío tenemos el equipo de audio y aquí el sistema de cambiado, más el tema de amplificadores. Primeramente empezamos con la radio. Ajá. Uh -huh. Esta radio es una Pioneer Serie Z, uh -huh. eh, igual, la hicimos tres de Santa Cruz. Es una original, gracias a nuestro amigo Luchito De lucha Pro, Audio Competition ¿no? Y luego podemos ver un tablero que no lo he modificado Para nada, que es totalmente Estándar, como podríamos verlo acá ¿Cuánto ¿no? de velocidad tiene? Esto ahorita tiene para recorrer 200 kilómetros por hora ¿No? Con, con 7000 revoluciones Pero nadie llega en general Eso sería algo... Muy loco, muy, muy, muy loco, arriesgado con... bueno. no, Normalmente yo llego A 140, 160 Y cuando me emociono, digamos A 180, pero es algo arriesgado ¿no? ¿Demasiado? Muy o sea, arriesgado de llegar a 200, yo creo que con eso ya vuelas. Correcto, ¿no? Y, no. y no se siente, no. Pero es, lo, lo ideal es que digamos eh, no se corra tanto, no. Y más que todo lo que dije hace rato lo utilizo yo en en la carretera, más que todo, no, para viajar y todo ese tema. Pero tú fuertes el audio, mi hermano. Correcto. Así que es momento de que todas las personas que nos están viendo en su programa High Urbano le suban también el volumen porque vamos a escuchar lo que es la música y cómo suena La Pantera. Claro que sí. Imposible aguantarme en las ganas de alejarte, ma, besarte, ah, ma. Ah, Explorarte en el cuello, besarte en la oportunidad, ma. Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos, pero matamos esa curiosidad ma. yo Estoy prendido, jugando en Estamos on fire, me siempre en la playa. ¿Dónde está Lighter? que prender la caña. Emoji, famoso pero no broke. Ando en el Ferrari, pero tú sabes que es low. que es la que hay? ¿Cuál es tu size? Voy pa' Miami, después llegamos a dar surprise. Tú sabes que te daño la mente. Tu gatito no sabes te metes. Y nos encontramos con Carlos, que nos va a hablar más ¿ah? de los autos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, brother? Muchas gracias por la entrevista. Mi vehículo se caracteriza por el audio open, en intermedio. Eh, es, es, el open es porque está abierta la maletera y el sonido sale hacia el exterior. Más ¿Cuántos parlantes tiene por su Tiene dos bajos, dos medios y dos super tweeters. ¿Cómo es los super Twitter? No, tal vez no para explicar a la gente, porque los bajos obviamente para... Lo claro, los bajos son los que suenan, botan lo, el, el, el, el boom, el, vaso, ¿no? el boom, como se dice, claro. el bass, ¿no ve? Y los super twitter son estas dos piezas que hace que se escuche lo más... Nítido. nítido y la, la voz que suene más fuerte. ¿Cuánto eh, tiempo te ha llevado eh, tuñar este auto? El vehículo ya me ha llevado casi de 8 a, a un año, exactamente, ocho meses a un año, ponerlo todo como tiene que ser, tanto, más me he especializado en audio. El equipo en sí tiene juego de luces, que es también juntamente con el sonido, y lleva, está alimentado de dos amplificadores y una batería externa, aparte del vehículo. ¿Amigos? Quería ver que nos des un temón para poder hua... ver la potencia de este auto. Claro. La música, por favor. Claro, no, no hay problema. Un, un, un temón, para en la que tú quieras. Listo, aquí las va a sonar. Dejame, Marita. Para que fuera... Con toda la última turrita te galeo, 13 quitas, prepárame esa burrita, que doy, va a tener una visita. En el barco está de gira, la vuelta a 12 quitas y me invito a esta setita y abrita. De repente, al tocayo de coco. Jorge, hermano, ¿qué tal? Estás, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, primeramente. Un saludo a todos, ¿no? A... Ahora, eh, vemos, por favor, acerca de tu auto. ¿Qué categoría es? ¿Qué características tiene? Eh, mi auto es un Toyota Corolla, modelo 86, ¿no? Eh, prácticamente está modificado, lo he personalizado, da mi gusto. Eh, entre las modificaciones que tiene mi auto es... Eh, es el parachoque delantero, el parachoque trasero, los zócalos, se lo puede ver, el, las bucheras, tiene luces por todo el auto, los aros, ¿no? el. Bueno, y, si y es que eso viendo cada una de las características. A ver, ¿cómo saca de la categoría específicamente en la que tú estás compitiendo? ¿De repente alguna vez estás compartiendo? Eh, sí, estaba en un evento nacional. De Oruro, eh, he sacado el segundo lugar ¿Ya? en la categoría tuning eh, básico, ¿no? ¿Y esta categoría qué, qué hace? ¿En qué se realiza? ¿De repente es auto de repente es el kilometraje? Eh, prácticamente eh, se califica las modificaciones de tu auto, ¿no? ¿Ya? Entre ellas, como le, como le dije, las bucheras, los zócalos, parachoque trasero, o sea, todo, todo suma, ¿no? Todo, todo suma. ¿Qué te llamó la atención de lo que es el tuneado a los autos, de los autos tuning? Eh, desde pequeño no, me gustaron los autos, ¿no? entonces eh, de ahí yo vengo, estoy viniendo, practicando este deporte que es muy sano y demasiado de extremo. no. Bueno, ahora es momento de saludar a Ángel, presidente del Club Infinity. You. You. La Paz, ¿cómo estás hermano? Un gusto conocerte. Gustavo, muchas gracias por la cobertura. Bueno, aquí vamos a, por, por, a contar un poquito de lo que es el Infinity. Claro, por favor, inicialmente, ¿hace cuántos años que ustedes ya son un club, están unidos con esto que es el apasionante mundo de los autos tuning? Eh, nuestra fundación es el 19 de marzo del 2015 y ya estamos 8 años ya en, en La Paz. Tanto somos un club mixto, en Alto y La Paz invitarles a todos los apasionados por los motores son la Infinity, ¿no? A los que les gusta la, los fierros, el sonido, eh, el tuning, eh, las carreras. Totalmente... Bueno, hermano, ¿qué pasa si yo ahorro ahí, rompo el chanchito como se dice? Me compro un auto y quiero pertenecer a tu club. ¿Cuáles son los requisitos que yo debo seguir? Más que todo el tema de asistencia a las reuniones, a los eventos. O sea, Especializarse en una categoría tanto audio, tuning o cuartos de milla. Y bueno, pues ahí va, va a representar tanto a La Paz, en otros departamentos, lo que nos invitan Cochabamba, Cuatro Cuatrocin, Oruro. ¿Pero dónde nos podemos buscar, por favor, las redes sociales? Y usted que nos está viendo, atento con el celular, la tablet, para poder anotar. Eh, primeramente, el WhatsApp. Es el 7725363. Cualquier consulta, duda que tengan, Tal vez que tienen un auto, mandan una foto y nosotros decimos que les podemos ayudar y se animan a entrar, super. Y estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube con Club Tuning Infinity La Paz. Este es un deporte sano, obviamente es un poquito caro, eso sí tenemos que recalcarlo, pero es un deporte muy bonito, compartes con los amigos. Nuestro lema o mensaje que siempre tenemos como club es más la familia. Y bueno, pues estamos prestos a recibir a cualquiera que se unan, También mujeres están invitadas a unirse a Infinity. Un abrazo a todos y nos vemos en las carreras.